Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Trabajando con esta novela maravillosa de Graciela Amalfi, que la tengo aquí conmigo, resulta que encontramos, esto Estoy en un momento en contexto, una situación de terror. Voy a tratar de hacer rápido el programa antes de que venga Eliana. Dejé prendida la luz durante el resto de la noche temblando de terror. Muchachos, después de una situación de terror como la que vivió el personaje, acá hay tres palabras consecutivas que se pueden ir. Pongan la pausa y van a ustedes mismos a decirme cuáles son esas tres palabras, ¿de acuerdo? Bueno, ¿volvió la pausa? ¿Están ahí? ¿Cuáles son esas tres palabras consecutivas que sobran? Esto. Como bien dijo Graciela, desde el momento en que deja prendida la luz de su cuarto durante el resto de la noche, quiere decir que el miedo lo vence. Por lo tanto, vamos a hacer esto y ya está dejé prendida la luz durante el resto de la noche ¿eh? y ya con eso una, un párrafo y encima con final de capítulo, insertar salto, salto de página ¿eh? ahí está damos toda la dimensión del terror de este personaje y esas son palabras que pone quién el amable lector, qué te parece aquello de este, como dice temblando de terror ahí está, bueno espero que les haya gustado muchachos sigamos compartiendo estos problemas que tanto bien les hacen. Acuérdense, somos taller de corte y corrección. Un abrazo grande y quien quiera trabajar conmigo me escribe simplemente. Hasta pronto.